Y qué tener en cuenta cuando se visita una ciudad como esta, Nueva York. Pues les vamos a entregar unos tips que son útiles y prácticos. Me voy a concentrar en mostrarles sitios que es importante visitar cuando vengan a Nueva York. Y empezamos por Times Square, que se ha convertido en un icono mundial y símbolo de la Gran Manzana, se caracteriza por su concurrencia y la publicidad luminosa. Dato curioso, recibe su nombre porque aquí estaban ante las oficinas de The New York Times, que fueron trasladadas a un sitio cercano. También acá cruza la avenida Broadway, la más antigua de Nueva York, reconocida como un centro multicultural lleno de teatros, auditorios, hoteles y restaurantes de lujo. Ahora nos vamos a Bryan Park, un hermoso parque de Manhattan, donde se puede ir a jugar tenis de mesa o ajedrez disfrutar de un rico almuerzo o una buena lectura. Vámonos a otro lugar. ¿Lo identifican? Me imagino que sí. Y les invito a que hagamos juntos este recorrido por Central Park. Acá es posible hacer una caminata por el extenso parque de 4 kilómetros de largo y 800 metros de ancho. También se puede alquilar una bicicleta otros más prefieren hacer los recorridos en los coches alados por caballos que transportan a turistas para ser sincero pensé que ya los habían quitado como en muchos otros países aquí se van a encontrar este zoológico que se hizo bastante célebre en la película Madagascar aunque no necesariamente hay que entrar a él para disfrutar la fauna que abunda en el Central Park y si no, miren esta belleza acá los artistas abundan y ofrecen sus creaciones a los visitantes también hay varios espacios destinados a la recreación y al deporte para grandes y pequeños mm -hmm. particularmente me gustó mucho visitar esta área de central park que rinde un homenaje a john lennon tiene este círculo llamado Imagine como su canción y está ubicado en el sector donde fue asesinado el cantante el 8 de diciembre de 1980 toca hacer fila para tomarse las fotos otra caminada nos lleva a esta hermosa fuente que inspiró la famosa serie de televisión Friends. Unos pasos hacia abajo y estaremos al bordo del lago para disfrutar del paisaje y observar los navegantes. Ya en la noche un buen programa es visitar Roosevelt Island en el tramway, un programa muy económico y delicioso. Nos ofrece una vista hacia Manhattan y posteriormente hacia Queens. Pasámoslo sobre el río Hudson. En este viaje pasé una muy buena velada con varios colegas periodistas de Colombia. Al llegar a la isla vale la pena darse una vuelta, que puede ser a pie o en bus. El regreso se hace en el mismo medio de transporte y luego se puede tomar el metro hacia la parada siguiente. Otro sitio infaltable en esta ciudad es ir a la reconocida Zona Cero, al sitio donde estaban las Torres Gemelas y hoy existe el Memorial. Donde antes estaban esas torres, hoy hay un par de fuentes muy hermosas, que además tienen grabados los nombres de las víctimas del fatídico 11 de septiembre. Es una forma de recordar que casi 3.000 personas perdieron la vida en los ataques al World Trade Center. Hay cuatro nuevos rascacielos y el 9-11 Memorial, dedicado como homenaje póstumo a los caídos en los atentados del 11 de septiembre de 2001. El paso siguiente ahí cerca es Battery Park, desde donde se observa la estatua de la libertad. Otra opción es entrar en una embarcación al río y verla desde más cerca. ¿Y cuál es la siguiente experiencia? Tiene que ver con una de mis pasiones. Acá les presento una de mis tiendas favoritas acá en la ciudad de Nueva York. Se llama VIH. Todo en video, audio eh, y sonido profesional. Acá se encuentra de todo para quienes están a la vanguardia de la tecnología. Cada vez que estuve acá, aparezco un niño en una juguetería. Acá les muestro parte de lo que van a encontrar. Si les interesa visitarlo, queda muy cerca del Madison Square Garden y del Hotel Pennsylvania. Bueno... Si les gustó este video, les recomiendo manito arriba y suscribirse a mi canal.